Así que nos tiene Arismendi. La industria. Eso que es imposible Que tenga estos precios. ¿Sabes que A propósito de pro consumidor, eh, tenemos Arismendi la antigua desde el centro de la ciudad. Hoy Adelante. es viernes 27, viernes negro. Buenos Ay, días Arismendi. Sí. Adelante. Se van a desangrar los bolsillos. Bueno. Bueno. Sí, gracias. Nueva vez, efectivamente, en esta ocasión me encuentro en la calle San Francisco, la principal arteria comercial de esta ciudad, donde pueden observar las imágenes. A estas horas de la mañana, pocas personas eh, acudiendo a realizar sus compras por el día del Black Friday. Hay que decir, señores, que en los últimos días, en los últimos años... Eh, esto se ha convertido en una tradición de que las personas aprovechan las ofertas y los, y los especiales que algunos establecimientos comerciales optan por presentarle al público. Sin embargo, en el día de hoy se puede observar una reducción significativa eh, de eh, las personas acudiendo a realizar sus compras. Vamos a conversar por acá con una... Eh, dama, ¿cuál es su nombre? Francia. Francia. Eh, cuéntenos en comparación con el año pasado, a estas horas del día, ¿cómo andan las ventas? Muy diferentes están las ventas, muy pocas personas. Hay que entender que la situación del COVID ha hecho que, que la gente no, no malgaste su dinero. Y solamente están comprando, diría yo, lo necesario, pero están muy bajas. ¿Y, y qué, cuál es la situación que están viviendo los, ustedes los comerciantes? Eh, bueno, es solamente para, para sostenernos, es la realidad ahora mismo. Bien, escucharon, escucharon ustedes las palabras de una de las personas, ¿verdad?, de los comerciantes de esta zona, de esta arteria comercial. Repetimos, algo que también es notorio, señores, y es que para esta fecha se acostumbran a utilizar mucho, mucha propaganda, muchas promociones. Sin embargo, en, eh, esto ha sido prácticamente nulo en esta arteria comercial. Repetimos, muy poco el, el flujo de personas. Eh, acudiendo a realizar sus compras de este, este Black Friday. Hay que destacar, señores, que esta tradición inglesa ya ha venido arropando eh, desde hace varios años a, a la República Dominicana, donde, repetimos, las personas aprovechan eh, estas fechas de algunos especiales que ofrecen los establecimientos comerciales para realizar sus compras en el día de hoy, sin embargo, pueden observar en las imágenes cómo se encuentra en estos precisos momentos eh, esta calle San Francisco de esta ciudad, del calle a la cual es la principal arteria comercial de este municipio. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.